ahora mismo haciendo muchísimas gestiones para eh, preparar todos los pabellones y que el pabellón cubano, que es el pabellón central, es el que va a acoger a todos nuestros expositores exportadores. En esta oportunidad estarán empresas emblemáticas, eh, digamos, rubros exportables que se van a, a promover, que son rubros exportables tradicionales y, de, y digamos de éxito. Pero también va a haber un espacio. Importante para todo este proceso de diversificación que estamos llevando a cabo a través de o en seguimiento de una estrategia integral de exportación de bienes y servicios y el Plan Nacional de Desarrollo para eh, poder eh, mostrar al empresariado extranjero que nos visitaría y que estaría en, otro, en otros pabellones las potencialidades que tenemos en la exportación. Tenemos ya constituidos 11 polos productivos exportadores a lo largo del, del país. Eh, Artemisa tiene tres polos exportadores eh, recién constituidos. Está Guantánamo con dos empresas exportadoras y bueno, seis provincias eh, eh, restantes. Van a, van a también a, a estar presentes y a hacer lanzamientos dos nuevas eh, unidades o nuevos polos que están optando ya, ...por obtener la Facultad de, de Comercio Exterior... ...y hacer las exportaciones desde los propios territorios... ...estas empresas son la Agroindustrial de las Tunas... ...y la empresa Echenique de Granma. En esta oportunidad vamos a tener el placer... ...de anunciar al público nacional y a, y a los visitantes... ...la eh, que estamos ya ofreciendo servicios en línea de la ventanilla única de comercio exterior. Esto es una plataforma que eh, se está trabajando con la, con la UNTAC y con financiamientos de la Unión Europea y que va a permitir una transparencia en todos los trámites que se realizan en el comercio exterior y una flexibilización y simplificación de los datos y de, lo, de, la, de, digamos, de, los, de los certificos y demás a recibir y a, y a solicitar, y eso va a redundar en, en, también en un mejoramiento de los días, o sea, de, en una rapidez de los servicios.